La situación de aquí es que no tienen ese hoyo, no nos mandan agua. Esa callecita de dos o tres volteos de arena, de materiales, no, no, nunca nos la han podido arreglar. Nada más nos tiraron los contenedores y los aceras. Ya los contenedores y la cera están dañado, dañándose por la razón de que no les he el material. Este hoyo ya se ha volcado un camión. Se han, han volcado do, eh, se han atrayado dos o tres motoristas ahí.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 agua ni para fregar en la losa ni nada y eh, ustedes pueden ver ese hoyo ahí, ese hoyo quedó y sin cuál día de venirlo a arreglar y tampoco ha pasado por aquí porque así es que está, estas comunidades están huérfanas de gobierno, huérfanas, lo, los gobiernos prometen y prometen y no resuelven nada, el gobernador no tiene nada ahí tampoco.